Bueno, saludos, soy Raúl Bandera en esta hora les traigo una opción para que no eliminen ninguna clase de archivo en una unidad extraíble en sus computadores por ejemplo, si yo inserto una memoria aquí en este computador y doy clic derecho a eliminar eh, se va a eliminar un archivo y lo que yo quiero es que al introducir una memoria, una USB o un disco extraíble le den clic derecho a eliminar y les impida de que no acepte ese comando que impida que eliminen el archivo entonces una vez le den clic en el link que les dejaré en la descripción del video esperan los 5 segundos de publicidad luego en clic en publicidad y se les descargará un archivo como este ahí en la carpeta de descarga una vez que lo tengan así damos clic derecho extraer aquí y les quedará una carpeta así como esta entonces, damos doble clic y doble clic en este archivo que se llama ISRA. Una vez aquí, vamos a ampliar aquí. Damos clic en plantillas administrativas. Desplegamos aquí, luego clic en sistema. Y luego clic en acceso almacenamiento extraíble. Y aquí eh, vamos a buscar la opción que diga eh, que diga eh, disco extraíble, denegar acceso acceso de escritura vamos a, a dar doble clic allí y damos clic en habilitar luego clic en aplicar y luego clic en aceptar entonces aquí se ve habilitado, cerramos aquí en algunos eh, ordenadores tendrán que reiniciar el equipo, pero en mi caso como estoy usando Windows 10, Windows 10 última versión, eh, eh, el efecto es instantáneo, o sea que no tengo que reiniciarlo. Entonces voy a introducir una memoria voy a tratar de eliminar un archivo y verán que no va a aceptar el comando. Entonces nos vamos a eliminar un archivo, equipo, vamos a eliminar eh, este archivo, damos clic derecho, eliminar, damos clic en sí, luego clic en continuar y miren que no dice acceso denegado, le doy clic en reintentar y no deja eliminar ninguna clase de archivo porque deshabilitamos esa opción en nuestro ordenador. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si algo, eh, me escriben en la descripción del video y no olviden suscribirse. Chao.